Bueno, quiero informarles a todos que, por favor, eh, esto... ¿Qué es lo que estamos haciendo, Andrés? Un podcast, mamá. Ah, eso. un, un les, ¿Cómo es? Un podcast. Eso, un pal, podcast. Ay, qué bueno es ese ritmo. Ay, me encanta la polca. Me encanta la polca. Ay, bailar barrilito, barrilito, barrilito de colores, barrilito de colores. Mamá, es un podcast. Es algo que la gente habla y, y lo expresa por audio. ¿Pero eso no es lo mismo que por entre el tú? Eh, ¿Que el Facebook Porque todo es lo mismo, pero le cambian el nombre. Ah, ¿No le digo? Bueno, entonces lo que venía a decirles es... ¿Qué es lo que tengo que hablarles, Andrés? Consejos para, para las mujeres. Ah, ¡Ah! sí! Este es un podcast de Consejo para las Mujeres. Yo soy Gloria... Eh, Gloria Forero de López. Entonces... Eh, Estoy aconsejando Pero mamá, aconseja Ah, ¿qué era lo que yo venía a aconsejar? Lo que quieras, lo que opines sobre la sociedad Eso es lo que salen los podcasts, en los podcasts todo el mundo opina Ah, pero no se me ocurre nada, Andrés mm, ¿Qué hago? A ver, ¿qué hago? Ah, ya sé eh, Ah, mm, eh, Niñas, por favor, no sean tan mostronas están muy escotadas y esa música del demonio llamada el reggaetón que tiene mensajes abdominales para eh, que las niñas se entreguen a los brazos del demonio, eh, eso me lo dijeron en, en, en la parroquia. Eh, un señor que sabe mucho y se ha metido mucho a internet para averiguar los mensajes abdominales detrás del reggaetón, eh, que son mensajes donde las muchachas entregan sus cuerpos. al a, a, sí, Y eso es, eso, es feo, eso es feo. Niñas, ustedes cuando están mostronas, tientan. Sientan y eso va y se les prende algo por la noche y, y va y uno no, no quiera. Y, y eso, eso, ustedes acostúmbrense a, no sé, a hacer más, más, eh, no sé, a, a armar su vida. Eso de andar bailando reggaetón y mostrando todo. Eh, la gente está usando más ombligueras y está usando más eh, eh, pantalones de ojos cortos, como, como la novia de Andrés. ¡Mamá! Eh, sí, eh, eh, Adriana usa unas. unas unas pintas muy mostronas, a esa tarde o temprano se le puede prender algo y, y ella puede quedar posesa bajo el demonio del de, del reggaetón, que tiene mensajes abdominales. ¡Mamá, pero no hables de Adriana! Pero Adriana, Adriana es es es así. ¿Yo qué puedo hacer si ella viene acá con unas pintas esas todas mostronas y, y se le ve todo? ¿Mm? Andrés, ¿usted no le da como...? como como nervios que ella después esté con otro y después con usted y después con otro y después con usted, pa ahí se le prende algo, mijo. Ay, como le pasó al hijo de Luz Marina, que andar con una muchacha de esas mostronas reguetoneras, el muchacho le empezó una rasquiña rara y, fue, y le nacieron forúnculos del COVID. ¿m? Porque el COVID da forúnculos. Eso me lo dijo un señor en la parroquia que se mete a internet. Ay, mamá, ¿sabes qué? Vamos a... A borrar esto y a empezar de nuevo, ¿listo? Son consejos para la gente en general, no te metas con mi vida. A mí esa muchacha Adriana me parece que en algún momento puede quedar... Yo no sé, no quiero decir nada y después se lo chanta a usted. ¿Cómo así, mamá? Pues no sé, me da la impresión. Me da la impresión de que ella, ella realmente... Papito, un día estos tenemos que hablar. Mamá, por favor, no hables de Adriana. Adriana, ay, ella era la novia de un profesor. No sé si sigan igual... Pero ella tuvo un profesor y ella no lo ha podido olvidar. ¡Mamá, por favor, cállate! Niñas, ustedes acostúmbrense a olvidar el pasado. Sí, ese es un consejo que le da gloria en este... ¿Cómo se llama? Polcas. ¡Eso! ¡Las polcas! ¡Eso! ¡Barrilito! ¡Barrilito! ¡Barrilito de colores!